El Predi dice El Predi Nikima El Predi Predi Yo ahorita no vengo a cantar, no vengo a rapear, no vengo a cantar trap, ni rap, ni reggaetón. Solo quiero aclarar algo. Hay muchas personas que les encanta pedir por las calles. Son personas que no quieren trabajar. Personas que quieren que todo les llegue fácil. Que el dinero les llegue fácil. Este Y cuando alguien no les da... reacciona de una manera muy violenta. Imagínense ustedes tanto trabajo que hay para cualquier persona. Pero realmente la persona, hay personas que dicen no hay trabajo, no hay trabajo, pero sí hay trabajo. Lo que pasa es que ellos necesitan tener una vida fácil, una vida donde no les cueste, donde no les cueste nada. Hay personas, tanto la mujer como hombre, hay, hay mujeres que dicen, ay, yo me voy con aquella persona que tiene esto, tiene el otro, tiene el otro. Y se van por interés. Con esa persona. Y así, entonces. Eh, en los hombres, hay hombres que dicen: yo, yo me voy con aquella mujer porque es bonita, porque tiene esto, tiene el otro. Es, es, es todo bien, dice, de su cuerpo, me gusta y todo. Se fija en algo bonito, pero no se fija en una persona que le guste trabajar. Y lo mismo la mujer: la mujer no quiere un hombre que que le guste trabajar, sino que se fijan, se fijan en alguien que en alguien que, que sea bonito físicamente. Pero de qué le sirve a una mujer que tenga un hombre bonito a su lado si esa persona no le gusta nada trabajar. Imagínate de qué la, de qué la pasarían. Y lo mismo es la mujer, dice yo quiero a este hombre bonito, a este hombre que no sé qué. Pero y si no le gusta trabajar, tanto hombre como la mujer solo se fijan en algo físico. Y, y más la mujer que se fija en lo material que, al, que aquel hombre tenga, pero no. ¿Por qué? Porque quieren el dinero fácil, quieren una vía de lujo fácil, que no les cueste nada. Todo quieren que les caiga del cielo. Y lo que es para el hombre, lo conveniente para el joven, para el hombre es que, que lo que mejor debe de pensar es en trabajar. Trabajar y trabajar, disfrutar su juventud trabajando. Haciendo algo que, que les va a costar, algo que, que es difícil, pero sí... Eh, no, no andan molestando a nadie en la calle, pidiéndole nada a la calle, a ninguno. ¿eh? O sea, realmente las personas que no quieren trabajar son las que quieren todo fácil, pero trabajo ahí para cualquier persona. Imagínate esos empresarios, esos empresarios nacieron sin un peso en la bolsa y, y mira ahora son unos grandes empresarios, hay mucha historia de muchos empresarios que no nacieron con padres de, de dinero, y ahora son unos grandes empresarios, solo ahí imagínate, pero es porque tenían ese pensamiento de trabajar, imagínate, imagínate que un empresario hubiera pensado, ay nací con padres pobres, y si nací con padres pobres, así tengo que estar pobre, y, y mejor verán decidido una vida fácil de, de andar pidiéndole, pidiéndole a la gente en la calle, Ofendiendo a la gente que andan paseando por los parques, por las calles, por las calles de la ciudad. Imagínate andar pidiendo, es algo difícil, pero ellos no ven la vergüenza, ellos ven que, que el dinero les va a llegar fácil. Tanto el hombre como la mujer solo buscan el interés material, pero no buscan si de verdad quieren a esa persona. Para mí que una mujer debería buscar a alguien que le guste trabajar... a ...un hombre que le guste trabajar... ...y no fijarse que sea una persona hermosa... Eh, ...también... ...un hombre... ...no debería fijarse en una mujer porque es una mujer bonita, preciosa... Sino que ...por encima del cuerpo físicamente... ...sino que debería fijarse en una persona, una mujer que le guste la cocina... ...que le guste trabajar... Una persona, una mujer que, que le encanta lo que es el trabajo, el trabajo. Porque hay muchas mujeres que yo he escuchado que dicen: si yo me voy con un hombre es porque ya es porque no quiero trabajar. Dice, hay mujeres que dicen: yo no quiero trabajar y por eso si me voy con alguien, con un hombre es porque para descansar, para tener una vida de lujo. Dice. Imagínate eso. Es algo difícil porque si el hombre trabaja, la mujer tenía, tendría que ayudarle en algo. No te voy a decir que el hombre le va a poner un trabajo difícil a la mujer, pero sí tendría que ayudarle en algo al hombre. Y, pero hay mujeres que dicen, Ay, yo quiero, si me voy con alguien es porque no quiero trabajar. Es decir, la verdad dicen que no quieren trabajar y dicen que lo mejor es tener una vida de lujo. Por eso hay muchas personas que se fijan en personas que, que de una vez lo tienen todo. En una persona que, que le gusta trabajar no se fijan porque dicen, ay, si está trabajando es porque no tiene nada ese. Dicen las mujeres, por eso no, no se van con un hombre que trabaje, sino que se van con alguien que no trabaje porque, dice ese, como no trabaja y que lo tiene todo ese. Y el hombre... También se va con una mujer, se fija en una mujer que, que sea bonita, pero no, no sabe si esa mujer le gusta la cocina, no sabe si esa mujer quiere trabajar, si esa mujer le va a ayudar en algo, si esa mujer le va a ir a, a, a dejar el desayuno, si esa mujer le va a tortear, le va a dar la comida, le va a sostener con lo que es la cocina, no sabe nada, él solo se fija en, el hombre solo se fija en en que la mujer es bonita, solo por andarla luciendo en público. Y cuando no tiene que ser así. Entonces, realmente esta vida es una vida difícil para la persona que no quiere trabajar, muy difícil. En esta vida to toda persona, cualquier persona, hablo de cualquier persona. Tiene la oportunidad de ser una, una persona empresaria, empresaria, empresaria. Toda persona tiene la oportunidad. La persona que nace para tener la oportunidad de ser un empresario con un que salen sale adelante. Pero la persona que, que no, tienen, no nacen para ser empresarios o para no tener nada, pueden llegar a tener hasta 10 mil pesos en la bolsa, que no saben qué hacer con ese pisto prefieren chupar, si es hombre prefieren chupárselo, si es mujer dice a comprar esto, a comprar lo otro y, y cuando se cuando ve ya se quedaron sin nada. Y la persona que nace para ser empresaria con un quexal hace maravillas, con un quexal hace maravillas. Después viene aquello que dicen, ay, porque yo, no era para mí la suerte. Muchas personas compran mejor loterías para ver si así ganan. Y al final se quedan más barridos de lo que están. Pero sí, muchas, o sea, todas las personas tienen la oportunidad de tener, de, de, de ser alguien, de, tener, de, de llegar a ser algo muy importante en la vida, pero... Realmente, las personas quieren todo fácil y cuando quieren, tienen algún dinerito, quieren que les llegue más dinerito fácilmente, fácilmente, sin, sin esforzarse un poquito. En realidad, hay muchas personas que, que son buenas y personas que son malas. Las personas que son malas son las personas que no les encanta trabajar, que todo lo quieren fácilmente. Bueno, un saludo para toda la persona que me sigue y los que no me siguen, ¿va? Los que ya. Después de que desactivaron los comentarios. se fueron a la verga porque ya no pudieron. ya no pudieron darle no me gusta a los videos. Realmente. Son unas personas locas, locas. Te lo dice el Predi. ¿Quieres oír algo que pienses que no soy el Predi? Escucha esto. Y dice así. que me tienes loco? Te quiero bonita. Dame la oportunidad de poder hacerte mía. ¿Qué me tienes loco? Te quiero bonita, dame la oportunidad de poder hacerte mi mujer. El Predi. Les cuento que voy a hacer un gran video. Van a participar como... Poquita persona, ¿verdad? para mí son poquitas personas. 1500 personas, la mitad hombre y la mitad mujeres. Este... Será un video de un, de un gasto muy importante, un gasto muy importante. Tal vez así llevo un poquito más de suscriptores con ese gran video que se viene. Ahorita estamos a la mitad del video. Entre unos días se viene el video completo. Es un reggaetón, un reggaetón idéntico al que me tienes loco. El, el, el instrumental es muy pesado. Saludos. El predi. Predi.